Hola, yo soy Belén Paloc, profesora de la Universidad de Valladolid. En este curso te acompañaré en una introducción a los fundamentos de la programación. Durante seis semanas vamos a intercalar momentos en los que con vídeos en los que yo voy programando contigo vas a aprender a hacer programas sencillos y otros momentos en los que tendrás que sentarte a jugar con Scratch para poder conseguir hacer tus propios programas. En este curso vamos a aprender qué es programar, en qué pilares básicos se fundamenta, cómo y cuándo utilizar cada uno de esos pilares y cómo se reflejan estas ideas tan abstractas de una manera muy concreta y muy tangible a partir del lenguaje de programación Scratch. No querría que siguiera este curso haciendo solo clic donde te indico o probando solo lo que te sugiero. ¿Recuerdas cuando eras pequeño y jugabas con el móvil, la calculadora, el teléfono, la tableta? Cuando pulsabas botones de cualquier manera a ver qué pasa, a que no tenías miedo de hacer algo mal. Eso es lo que necesitamos de ti. Que no tengas miedo de cambiar las cosas, de probar, establecer tus propias teorías, confirmarlas, refutarlas y equivocarte. Muchas veces equivocarte para aprender de tus errores. Nos vemos en el curso.